Vamos con las informaciones, en Chuquisaca se investiga una denuncia de violación grupal registradas eh, eh, horas en eh, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. De hecho ya se tienen identificadas a las personas vinculadas en este caso. En Sucre, una joven universitaria de 18 años el pasado domingo por la madrugada fue raptada y luego violada presuntamente por tres sujetos al interior de un vehículo. Y después del vejamen, la víctima fue abandonada en una calle paralela al lugar del secuestro. Bueno, sí, efectivamente existe la denuncia eh, de una víctima eh, de 18 años de edad que el día sábado hubiese se hubiese encontrado compartiendo con sus amigos en la avenida de las Américas el hecho ha ocurrido en el momento en que ella se estaba recogiendo a su domicilio refiere que era más eh, pasada ya la medianoche, es decir, ya para el día domingo y estaba recogiendo ya eh, por la avenida diagonal Jaime Mendoza porque ella vive por el Abra, bueno, momento en el que ella se cerciora de que pasa una, un vehículo de color blanco el mismo que retrocede al verla sola en el, y del vehículo bajan dos sujetos que la meten a la fuerza al vehículo y ella logra, ¿no? a otra tercera persona, otro varón dentro del vehículo, ella pierde la conciencia y recuperándola ya, eh, después ya pero en otro, en otro lugar, en una calle paralela a la avenida del ejército. Según el informe policial, la joven tras ser ingresada por la fuerza al motorizado, perdió la conciencia por el Benjamín, horas más tarde de acción en una calle paralela a la avenida del ejército, por el cual ahora la policía busca a los agresores sexuales quienes son acusados por los delitos de desapto y violación agravada. Bueno, de acuerdo al médico forense, eh, sí, eh, ella tiene dos días de impedimento, ella estaba policontusa, refiere que sí hubo penetración. Que, bueno, hasta el momento las, los investigadores asignados lo que están haciendo es todas las eh, acciones para poder eh, dar con, con la placa del vehículo y con la identidad de los sujetos. Este es el cuarto caso de violación grupal que se denuncia en el país este 2019, pero el primero en la ciudad de Sucre.